Saludos terrícolas, soy el avatar Camián, Camilo Andrés Suárez, arquitecto de innovación. Como viajero intergaláctico he conocido diversos planetas y sistemas, obteniendo experiencias, historias y aprendizajes en búsqueda del Kaizen, el mejoramiento continuo. Actualmente resido en el planeta Venus, en el Instituto Tecnológico de Afrodita, donde hago parte de una misión diplomática y personal, pues este planeta es conocido como el principal referente en innovación dentro de la diáspora humana, por su sistema cultural y conciencia sistémica, que ha hecho florecer la sostenibilidad, el desarrollo y el bienestar general. Es por eso que mi propuesta, la autopista de innovación para la Universidad de la Tierra, parte de la reingeniería del sistema cultural institucional, pues como dijo un sabio antiguo, si la tierra es buena, la semilla florecerá, el bosque crecerá y la bondad se propagará. El proceso para construir este proyecto lo resumo en tres pasos esenciales, levantamiento, fundamentación y acción. En el primer paso, el levantamiento del mapa del terreno, se hará una recopilación de información concienzuda y profunda de la conformación de los sistemas socioculturales, empresariales, pedagógicos y económicos de la institución, así como el descubrimiento de los sueños, deseos y temores de sus colaboradores. Todo esto de cara a la innovación y haciendo un énfasis profundo en la detección de factores de riesgo que puedan conducir a bloqueos, baches o desperdicios, evitando así futuras fricciones y rupturas en la autopista de la innovación. En el segundo paso se empezarán a formar decisiones fundamentales dentro de la institución, a partir de pequeños experimentos que serán medidos, analizados y validados mediante diversas iteraciones ágiles hasta que conformen políticas dinámicas a narrativas muy precisas que serán replicadas en toda la institución, de manera transparente y progresiva, siempre midiendo, analizando y mejorando los resultados de su implementación. Esta fundamentación de la autopista de la innovación se originará de arriba para abajo, desde la decisión institucional de asumir el Kaizen en toda su dimensión, comprendiendo que esto exigirá en todas sus estructuras un cambio de paradigma. Por lo tanto, será necesario comunicar adecuadamente la promesa de valor de dicho cambio a cada colaborador como una promesa de mejora de su propia vida y de su cotidianidad, derribando miedos y prevenciones mediante la demostración de su efectividad hacia el beneficio de la comunidad por sobre los intereses personales individualistas. Justamente para comprobar el cumplimiento de esa promesa de valor surgirá el Observatorio de la Innovación, un esfuerzo permanente institucional de analizar el comportamiento y los resultados de las dinámicas de la comunidad surgidas a partir de nue nuevas políticas institucionales, con el fin de tomar decisiones ágiles a partir de datos, información y conocimientos validados, siempre en pos de ofrecer una base de interacción con menos fricción hacia la innovación para la comunidad. El tercer paso, Será propiamente la autopista de la innovación que surge con la interacción dinámica entre las personas en sus actividades cotidianas, comunidades de práctica y experimentos puntuales, mediada por el observatorio desde la institución, pero respaldada por una comunidad comprometida con el mejoramiento continuo, pues el objetivo final de este proyecto es que sea de carácter irreversible. Una vez puesto en marcha, no se vea posible volver atrás, pues las personas, sin importar su rol o posición, comprenderán los beneficios de su existencia, y harán esta parte de la institución misma. Así empezará a generar una fuerza de gravitación que se propagará a otras universidades, otras instituciones en otros planetas y sistemas, expandiendo su potencial y su capacidad de impacto. Esta es pues mi propuesta, yo soy el Avatar Camián y mi misión es aprender a aprender para poder enseñar a las personas eso mismo y que entre todas y entre todos aprendamos a ser una mejor humanidad un paso a la vez.